Mucho de palta. Mucho de palta. <laughs> yeah. the, the <laughs> bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Ruta Estamos en el Tap Takeover de Alameda Beer Company yeah. Estamos en el Honesto Bike Y bueno, y justamente también coincide con el evento de Meet the Brewer. Estamos nuevamente con Ryan Brooks, muchas gracias Ryan Ay, por... Eh... Gracias a y bueno, voy a cambiar al inglés. Uh, welcome Ryan again to uh, to Chile, because the last time we spoke it was in uh, Loom if you remember. It was Loom, yeah. Yes, and we uh, recorded like a podcast. Yes. And then we met in San Diego. Yep. You came to Coronado. were working at Coronado. What you're doing now in Santiago, for the second time? So it's been about one year, and I have started South Norte Brewing Company. And I kind of partnered up with Coronado to start a new brand, a new company. So currently I'm making South Norte beer at Coronado's production facility, where we do all the canning, the bottling, and all the kegging. So it's just been just over a year. It's been really exciting. Uh, um, um, why, why did you decide to, to uh, start uh, South Norte beer? It was kind of a organic thing that happened. I was making a lot of Mexican style beers. For Coronado's Pub and I would do a lot of collaboration brews with Mexican breweries as well as I took a lot of time off to go judge out of Mexico and my boss kind of came to me and said hey you know you have something really important between the craft brewers in Mexico and what you're doing and your styles you should start a new company and we'll help you and work together so we kind of came together on different ideas to make a whole different brand a whole different company focused on collaborations of Not only Mexican breweries, but flavors that come from Mexico. So everything I do is is influenced and a um, kind of a, a collaboration on the flavors that come from Mexico. There's a lot of coffee, chocolate, um, spices, fruits, everything. So, but basically, you, you, the South Norte beer it's sold in, in the United States or also in Mexico. We, well, I brew in Tijuana, Mexico, and I brew in the in South Unidos. What I brew in the states. Most of it stays in there, some goes down to Mexico, but what I brew in Mexico only stays in Mexico. It only stays there, and, and that's where I get to again, use ingredients that I might not be able to cross over. There's certain fruits that you can't bring into the United States, so I try to use that to my benefit. Just to, be able to brew, brew certain beers in Mexico that I can't do anywhere else. don't have any beer. it. Gracias. It's been almost one year, right? Yeah, so just over been, a year. Um, how has been the, the experience? It's because been it's, it's mostly you. It's like your your own brewery. Right? Yeah, it's been really exciting. It's been it's hard as well because there's so many breweries in San Diego, over 150. So trying to go out and help the sales. I do that a lot and uh, it's, uh, it's a tough market, but we're doing something very unique, we're doing something different that no one else is doing, so we kind of have that to our advantage, doing something different. Right, that's a question we have because I've read a lot about you, the the, the whole craft beer uh, industry is like slowing down in the United yes. States because there's like a lot of new breweries. You have like uh, almost six I believe. Yeah, I think that number is pretty close, and I it's almost like a, sa a saturation point where we've hit a, a, a flat point. We grew, grew, grew for years, and now it's like okay enough breweries to sustain everyone and everyone's happy, but it's um, it's, it's hard to sell beer. It's, um, it's kind of a, a different time. I think the people that are doing things quality, quality, quality, like that's got to be one of the biggest and most important things, as well as your marketing has to be on point and doing something different. that kind of differentiates you as a different brewery. Right. So so one of those differences is for example south Norte, yeah. which is good in Mexico. Taking influence okay. off Mexico and bringing it together as, as well as doing a lot of collaboration. I think that's something that you know people don't even know your brand but if you collaborate with someone they, oh, I know this brewery but I've never heard of these guys and it helps build both sides. So it's all about collaboration, having fun, learning new techniques, new ingredients. So do you think something similar could happen, for example, in Chile? Because oh. last time we spoke, you mentioned that it's uh, similar to what happened in, in for example, in the United States, that it was growing yeah. a lot in, in the 90s, uh, something similar is, is as we've yeah. been seeing it right now here in, in Chile. Yeah. But I guess at some point it will also be similar to it will slow down. Maybe, right? I think it might take maybe more than 20 years down here. Um, it's, just, it's just, you know, it's not the volume of people, the amount of people here in Chile that it is in the United States, but I, I still feel that the craft brewing is growing like crazy. It's so different. What's happened in four years. I can't believe the quality change and sitting down at the bar and, oh, I remember this, this brewery or this brand and trying it now and it's better than it was four years ago. So I think it's just a constant growth. And, and and also talking about uh, like four years ago have, have, now we have you had time to know know a bit, little bit more about Chile do you have you seen something uh, different or for example uh, have you had, had more time to know more about for example Chile I, I do, do you see something for example more similarities with Mexico perhaps I don't uh, know, I, don't know. I, I, I, I still think here They're, you guys are really doing the, like a lot of the American styles. I feel in Mexico it's they're doing more uh, English, maybe even Belgian styles. Here, we're, you know, we did a hazy IPA a couple of days ago, today we did a, a kettle sour beer. So I feel that maybe here in Chile it's more Americanized. Like, I mean, if you go to Birvana and you see all these American beers, and I think about the, the influence is definitely more from America than it is from England or parts of Europe. But I, I just am I'm shocked to see the difference of quality. It's really gone up quite a bit. So uh, I guess you have, perhaps you can have some of some like uh, tips or suggestions how to keep improving. For example, to the yeah. local brewers. From, from what I've seen the past two weeks, I think the two couple of things is like the water. You know, keep making sure you're playing with your water chemistry, and just the yeast pitching rates and yeast health. Like that's that's everywhere I go, all over the world. The beer that's not perfect is just only because the yeast is not the best, not the healthiest or not pitched appropriately but that's an easy small thing that everyone can can fix pretty easily so small stuff yeah I, I remember the last time we spoke at, at Colorado you mentioned about for example reusing using yes. again the same yeast. yes which is mostly for example for liquid cheese uh -huh. so I don't know if you you know but for example in Chile we now have like several Uh, companies who develop liquid mm -hmm. yeast, yes, which is like um, uh, local, mm -hmm. they use like local ingredients, so yeah. I don't know if you, if you yeah, we just did that a few days ago. We got a couple different pitches, not only of yeast but some bacteria. We got lactobacillus from a local lab, and that is definitely the future. If you can find someone here in Chile that going to give you the correct amount of yeast, and it's liquid, I, I know I brought down some White Labs yeast that they're going to grow and keep it going for the brewery. That's the best thing you can do. And um, when do you think someday we, we will be able to, to to try South South Norte beer here in yeah, Chile? Yeah, I've already talked to Ben here at Biervana, and I hope to see. Um, beer here from South Norte in Chile, probably within the next three to six months. That will be really, <laughs> really great. Fun. <laughs> yes, fun. <laughs> yeah. Well, thank you, Ren. I don't know yeah, if you have you. Any, any final words, something you uh, want to say, any message. How do say you want that? Say? The first time I came here, almost four years ago, and visited, it was in August, and it was a winter time. It was cold. It's kind of boring, kind of ugly, because all the trees didn't have any leaves, and I had a different perception of Chile. This time, I, I now I want come down here and live. Like, it's beautiful. The people are great. It's, it's beautiful. The food's great. a lot of palta. A lot of palta. All all <laughs> I'm the palta master. Uh, no, it's been great. It's been so much more fun with the, the beautiful sunlight and the weather. It's been a great experience, great trip. It's really happy to be here. Bueno, well, thank you, Ryan. Uh, we hope to see you here again in Chile. Uh, and yes, I'm going to come back and maybe see you in the States. Exactly, in the States. Excellent. Thank you Ryan. Thank you. Bueno, y seguimos acá en el episodio especial, digamos, de cervecera.com. Estamos con Ben nuevamente. En un nuevo type takeover de Ernesto Mike, esta vez con Alameda. Big company, no sé si al, puede Algo comentar. así, o sea, para nosotros, Tap over son todos los días acá. Pero, no, la, la idea es que invitamos a Ryan de Coronado, que, bueno, ex-Coronado, y de... De South Norte que viene para que la gente se acerque y que se pueda hablar con ellos. Eh, y bueno, ojalá lo pasaron bien y obviamente siempre feliz de recibir gente acá. Y bueno, hemos visto últimamente que a la media ha estado haciendo como harta cerveza, como pseudo experimental y mm -hmm. con harta cosa como bien chilena. Sí. No sé cómo a qué se debe eso. De verdad, bueno, hace ahora hace casi siete años que vivo acá y siempre me fijé que no. no nadie había tocado el tema de en acá eh, sobre cerveza. había un par de ingredientes que usaba de aquí a allá también pero nadie había jugado con temas como fan shop, un terremoto o un navegado o un no sé Cosas así Y yo Cuando nosotros Empecemos con Alameda Queremos hacer Estos cambios Queremos hacer Cosas un poco más Experimentales Un poco más distinto Por lo menos Para nosotros mismos O sea Nuestra idea Obviamente es trajo colectivo Estilo propio Pero también Queremos fabricar cervezas Que nosotros Queremos probar Y ojalá Eso traduce Al público también eh, Tanto que Melvin por ejemplo que hicimos Melvin hace dos semanas atrás y ya está vendido ya se fue y fue muy rápido, eh, muy re buena recepción y ahora tenemos que hacerlo de nuevo para mejorar las recetas y mucha gente nos dice ah, yo, no, no se nota el fancho ok, es muy subjetivo eso, esa cosa pero mejoramos esto es la, la idea por 2019 es hacer otra ronda de este tipo de cosas claro, se, se, o sea por lo menos Está el primer paso, digamos, de está como que un cierto, no, el primer ensayo, así como Claro, ¿no? Y está que como un cierto estilo y como que se está empezando quizás de alguna forma a marcar, que va a ser como el estilo propio quizás de la MEA de hacer todo este experimento con cosas como chilena, que está súper interesante. ¿Y cómo fue que por ejemplo llegó Ryan a...? a... Bueno, eh, Ryan y yo hicimos amigos hace varios años, eh, hablando de aquí y allá sobre Cronao, uh, su proyecto tomorrow, propio, etc. <risa> y al final nosotros decidimos, oye, es que necesitamos un poco de, de dirección, un poco de ayuda más profesional, más... Eh, alguien con más conocimiento que nosotros. Y estuvimos pensando como, ah ya, podríamos ir allá, podríamos ir a Estados Unidos, podríamos ir a Alemania, podríamos ir... Pero chuta, o sea, es complicado ese tema igual, porque hay ese significado que alguien se da. Y no, no, necesitamos eso en estos momentos. Necesitamos todo acá trabajando para que salgamos adelante. Y hablemos con Ryan como, que ¿sería bacán que hacemos un tipo de eso etcétera eh, que venga a chile para que ayudarnos en mejorar nuestro proceso eh, y, y, y obviamente hacer un par de cervezas con nosotros también y al final llegamos a un, un acuerdo así venga a chile y nosotros bueno, los, les invitamos y, y ojalá fabricamos un par de cosas juntos y, y vamos Entonces, esto fue y hoy Ryan súper simpático, súper abierto para eh, compartir conocimiento e información y, y eso. Entonces, somos súper contentos. En tres horas, el guan ya había visto lo que podríamos mejorar. En el primer tres horas, como ok, ya, ya se pagó todo. Súper sí, okay. no, simpático, el gallo, y de verdad, súper super contento que venía. Sí, no, y también se, se nota un poco como la disposición la y también quizá una sea como, quizá cierta conexión, digamos, con, con Chile, como ya había venido antes, sí. y, y también con su propia cervecería, que también está como un poco ligado al tema latino, que, que también está súper interesante. No sé, también, bueno, yo le pregunté a Ryan si cuando iba a poder probar su cerveza. En Sí, no, nosotros estamos, estamos ya, ya trabajando en eso para ver que South Norte viene a Chile eh, obviamente él está muy abierto y, y, y quiere ver su marca también en otros lados de Latinoamérica fuera de México eh, obviamente en Estados Unidos ya, ya está eh, pero sí, estamos, estamos trabajando en eso para que nosotros damos cuenta que en general el mercado chileno quiere ver más marcas, más cosas ah, interesantes okay. como distinto y, y, y nuevo y qué mejor marca que podemos traer de alguien de un amigo eh, que ya tenemos conexión con Chile y que, ahí podemos potenciarlo en. Sí, y justamente estamos ahora también en, en nuestro mic que, que está como ampliado, digamos, tiene toda una terraza sí. eh, no sé si esto ya solucionó un poco el, el tema de las filas de, la, de, la fila de sí, gente que había sí, sí, esperando. ¿no? Como, sí, como complicó el problema aún más, quizás. O sea, el, el tema es... Eh, la gente se animó y muy feliz que la gente están súper contentos que llegaron y, y eso. Pero también nos dimos cuenta que... Ya, no podemos expandir más. No hay dónde donde ir en este momento estos momentos. Entonces, lleguemos a como punto crítico y encontremos otro espacio en las tareas y vamos a estar abriendo un segundo local eh, como un primo de los tomás eh, igual obviamente muy enfocado en cerveza eh, pero no necesariamente el mismo nombre, oh, yeah. Entonces, un, un familiar, un primo, pero esto estamos viendo en mayo 2019, ojalá, si todo sale bien, pero bien líneas de cerveza, eh, una, ojalá una lista de botellas un poco más extenso que tenemos hoy en día, y eso y este es como una primicia entonces que estamos teniendo aquí en Ruta Cervecera o. eh sí, sí, sí, estamos, estamos llegando, eh, está, ya estamos trabajando en eso, entonces ya, ya tenemos el espacio y ya, estamos, claro. ya estamos, hecho, estamos en eso. De hecho la última vez que hablamos yo me acuerdo que, que sí. claro, o salió el mismo tema que se estaba viendo dónde va claro, a ser y, como en el centro, y, y, que el, el contexto de claro, el que va a también. ser en el centro de Santiago y ahora ya se sabe va a ser la tarde y, claro. y hay una fecha de Sí, o sea lo que lo que pasa es que bueno feliz que los Leones está prendiendo, o sea, hay más locales acá en ese, en, ese, en ese barrio, entre Suecia, Holanda, Los Leones, etcétera. Pero lamentablemente aquí en tomate no, no podemos crecer más. Vamos a expandir la, el sistema de shop acá ahora, pero igual después de eso no hay, no hay más donde ir. Entonces estamos llegando a nuestro tope eh, y ahí tenemos que ver el segundo paso. Pero igual de cierta forma es como una buena noticia porque significa que está en full crecimiento, digamos, todo el tema cervecero ¿Sí? acá en Santiago. No, y... totalmente, o sea, hay muchas marcas eh, nuevas de acá en Chile o llegando, etcétera, y esto está bien interesante, que hay hay más cosas y la gente es más interesante y de todo es que el eh, el público está capacitándose su mismo a entender mejor eh, el mundo de servicio, eh, sea bueno, a través del bueno, tu, tu canal, eh, o del mío, o de Virvana, o de, bueno, de lo que sea o publicaciones, o lo que sea. Hay mucha información que se puede acceder, si sí, quizás nunca había. Sí, eso también es una novedad que Birvana tiene un canal ahora en YouTube. Sí, estamos empezando un canal de YouTube, que esto es como mi pega de 2019, y voy a enfocar en eso. Eh, que claro, estamos hablando con cerveceros, eh, hablando de estilos, de productos nuevos, etcétera, a, a difusionar un poco más y obviamente tratar de acceder a gente que no están quizás tan involucrados en el mundo cervecero para que bien para que, que, para que prueben algo nuevo y le, eh, ojalá les encanta. No y estoy seguro que les va a encantar porque todos los que se meten al mundo cervecero quedan ahí atrapados para sí, es que, siempre. Salida, pues. claro <risa> ya pues muchas gracias, ver, no sé si tienes cualquier mensaje, cualquier cosa para finalizar que quieras decir. Eh. No, muchas gracias bueno, muchas gracias por la pega que están haciendo, muchas, muchas gracias por venir acá y apoyarnos, eh, gracias a todos ustedes por apoyarnos. Eh, y claro, no, 2019, bueno, vamos, vamos, vamos por ti. Así, eso es. Ya pues, muchas gracias. A ti.